Trade West, Array Production, hmm, mi super inglés. Y ahí tenemos Baltos Double Dragon, The Ultimate Team. Fue un jueguito de Super Nintendo que salió en el año 1993 por Raid eh, Corporation, todas esas empresas que crean juegos de Super Nintendo. Bueno, vamos a tratar de terminar rápidamente este video game porque ya hubo un momento en que lo terminé. Pero quedó mal grabado, quedó muy feo y todo el tema Así que vamos a dejarlo ahora con un buen audio, con una buena música Y vamos a terminarlo aquí en el juego del recuerdo Porque ustedes saben que todos los juegos los terminamos acá ¿ya? Nada de save State, nada de edición de video, nada de todas esas que aquí Puros chicos rudos ¿eh? Bueno, en algún momento vamos a hacer un evento con compadres rudos Que ojalá sepan el tema del speedrun y todo eso Pero bueno, más adelante lo vamos a ver bueno, ahí estamos viendo los Toad y estamos... Ya vimos a los Toad, ahora estamos viendo los doble Dragon Ahí están presentando a Billy, que era... Como, ese es como el líder de los doble Dragon También nos decía ahí que su patada especial es el Typhoon Kick ¿Ya? Y aquí está Jimmy, que es el otro compadre, dice yo amo la buena pelea, ¿cachai? Ya... Y ahora empieza a presentar a los jefes ¿Ya? Bueno, ahí está Bobo, que era uno de los primeros jefes que aparecen en el primer escenario del doble Dragon 1 no sé si se acuerdan del Doble dragón 1. O, no, pues no, aparecía, era como uno de los jefes que salían en el Doble Dragon, en el de Arcade, en el 1. Este es el Black que también sale en el sale por primera vez en el todo 1 en el Surf City. Este otro compadre también, el Metralleta, como muchos lo conocían, que aparecía en el juego de, de Arcade también. enemigo de los Doble Dragon. Este otro compadre, el Robomanus, creo que era. Robomanus, claro, que aparecía al final de la torre eléctrica que tenía que subir en el Valtos 1 de Ness Y este supuestamente sería el Chavo Boss que es como el jefe final de los de los doble dragos y por otro lado tenemos a la Dark Queen que rica la Dark Queen man! que es la, la última jefa de los por parte de los monos los Balto's de la rana bueno y aquí aparece este, este pajarraco el profesor Tevit como siempre que anda como Diciéndole a la rana y a Billy y a Jimmy, a Jimmy donde tienen que ir a pelear y todo el cuento. Como siempre está detrás de un computador explicándole y en este momento está como está como preguntándole a la rana si están listos para ir a buscar a la tierra a, los, a Billy y a Jimmy para enfrentarse a las fuerzas del mal y todo el cuento. Entonces ahí ellos van a ir a buscar a Billy y a Jimmy en el helicóptero en por así decirlo. ¿Ya? Y eso es más que toda la historia, ellos Tienen que unir, de, unir fuerza eh, y tienen que ir a destruir a las fuerzas malvadas de la, de la Dark Queen y de Shadow Boss que se habían unido. El juego de pura pelea nomás, se eh, divide en algunos escenarios como de, de nave espaciales, un, un, un nivel parecido al asteroid. Si jugaron asteroid, puta.. Lo van a cachar el tiro. Y otros niveles que son de pelea pero se ve de lado. ¿Ya? Bueno, y ahí van los baltos a buscar a la.. En el balcóptero como dice ahí arriba. A buscar a Billy y a Jimmy. Así que ya, pues, vamos a terminar hoy día en el juego el recuerdo Baltos Doble Dragon. De una vez por todas. Y con buen audio, con buena música y toda la cuestión. Démosle pues. Ya, un player. No sé por qué pasa esa hacer... cuestión. Y ahí está un player. Dos player B. bueno cuando te dice dos player A y dos player B quiere decir que eh, se pueden pegar o no se, o, o no se pegan de repente así que por ejemplo player, el, el, dos player A no se, eh, no se pegan y dos player B como que se pegan los compadres y un player para un player, pum, como nosotros ya, vamos a jugar con Jimmy ya, qué les parece acá bien Jimmy y además que vamos a terminarlo rapidito ¿Mm? Y, y con Jimmy... Con, bueno, la verdad es que con Billy y con Jimmy... Para mí se me hacía más fácil pelear. Ya, los, los, los sapos eran como más complicados. Así que ya, pues partamos. Vamos a darle con todo. Start. Ya, nuestro primer jefe sería a Bobo. Ya. De ahí nos van a dejar como a una estación espacial que están estos compadres. Ya tenemos para saltar y para pegar. Ya. Ahí... Corremos con dos hacia adelante. Bueno, ahí me acabo de tirar. Podemos pelearla ahí también. Dos para adelante. Corremos. Saltamos. Ahí está. A ver, esta Si ¿Sí le puedo pegar para allá. Ahí. Bueno, vamos. Que no se me vayan a pasar esa cápsula. A ver, se me pasó una de volado nomás. Oh, oh... ¿Creen que lo termino, no? De más, pues, weón. Bueno. Pan comido esta weá. Pan comido. Chucha. esta weá eran como las que aparecían en el.. en el cráter del Baltos. Ya, wey. Estoy bajo de energía, voy a tener que cuidarme. Ya. Mira, lo que podéis hacer también es colocarte. Ah, bueno, no alcancé. Pero le podéis pisar las manos, las es para que se caigan ahí está Miren, allá viene un weón, bueno, a ver si le podemos pisar la mano Oh, error Bueno, y perdimos nadie Por estar haciendo inventos, po, weón bueno. Ya, para hacer la rabia esta, weón bueno. Al toque nomás. Oiga, qué onda, weón así como vamos no lo vamos a terminar wem. ya vamos La mano de payaso, chao este jueguito era muy bueno wem. venía con un póster también que el póster era la, igual que la carátula la carátula que están viendo ahí de hecho tengo ah ando con el manual acá no, no, no lo vamos a revisar wem. tengo el manual y la caja el juego Puta, lo vendí en su tiempo para comprarme un Playstation 1, pues bueno, bueno, todo recuperable. Ya. bueno. Vale. Partido en medio débil al principio. Están como repartiendo. Ya. Bueno, porque es más fácil jugar con los doble dragons porque podéis saltar y pegar más rápido. Tenéis como esta pata aquí viene a Bobo voy a enfrentarse así rápidamente bueno, en el caso de los toads le pegan el cabezazo pero los toads son como más lentos bueno. en, alguna, en, en, en pegar y todo ese tipo de cuestiones son como un poquito más lentos de ahí quedó esa era como bacán bueno, en esos tiempos que saliera hacia la pantalla el personaje bueno, agrandar los pixeles ya, démosle nomás palabras, palabras, palabras y ya está Big Black que sería el próximo enemigo ahí estamos entrando a la, a la nave espacial ya, aquí nos enfrentamos a nuevo enemigo miren, eso no lo hacen los toads, ¿cacharon? eso que hice recién de saltar y pegar ya, vámonos va, vale a lo que sí las animaciones que tienen los los son más entretenidas ¿no? por ejemplo estos buenos pegan rodillas ¿eh? o rollazo. En cambio los Baltos como que eran más, bru más brutos, pues, como que los, los martillaban contra el suelo, los enterraban. Son más.. son más. no sé, más Más carnaza, weón, por así decirlo. Todo lo tienen como estilo para pelear. Bueno, aquí tenemos un enemigo antiguo de que había aparecido en el baltus en el de Ness, por primera vez. Yo creo que muchos lo vieron por primera vez ahí en el Baltos de Ness. ahí ah. Patando, Ven para acá. Ya, vamos. Unos combitos. Ah. Vamos a agarrar el palo porque el palo al fin y al cabo te, te, resta, te, te resta puro tiempo, man. Este weón está, está demorando mucho. Ya. Toma. Lo matamos al tiro. Eso es como el, el zapatazo que hacían los baltos. En este caso este weón es pega en rellazo. Y aquí tenemos como un mini-boss, no sé qué cuestión, que debería el final del de cada mapa de esto Hay que tirarle esta granada Ahí la tira, yo le tiro otra y él tiro que recoge esta Chubucha no la recogió Ahí la recogió Y después de que muere, podemos tirar otra más y nos va a dar un poquito más de puntaje, ¿ven? Dos lucas Ya, aquí hay algo muy importante, esta weá se le pega para ese lado porque si le pegan para el otro lado, la, la vida se te.. Se te va fuera de la pantalla y no la podéis tomar. No sé si habrá sido un error de programación de los creadores del juego o. o fue intencional, yo creo que intencional. Ya este weón está siendo puro cachonda. Rollazo y chao. Ya. Este es uno de los jueguitos que me da gusto jugar porque weón me lo sé de memoria la weón Ya. Lo jugué mucho en mi tiempo. vienen esto no sé cómo se llaman esta weá lo único que sé es que en el Baltos 1 el como se llama el eso los cascos de esos monos no te dan nada wey, te dan puro puntaje nomás a ver ya muere seguimos avanzando que hay acá energía ya hay más monos menos les voy a mostrar la animación de lo que hace creo que algunos ya la cachan ¿Ve? Los compadres como que lo entierran con el palo, ahí ¿eh? como entretenía la weá. Pero como la estamos haciendo cortamos tratar de pasarla rápido Ya, muévete ¿Ve? Como que igual es más fácil, al También los podemos pisar las manos ya. Chao, chao Y esta weá que viene acá a puro odiar a romper este palo. o oh, no se rompió. ahí sí. Le decimos sí un poco más de puntaje. Ya vámonos. Y aquí lo mismo. Tenemos que tirarle la cuestión, ¿cachai? Esperar que tire la otra. Le tiramos esa. Ya, otra más. Por ahí la cagué. y tiramos otra murió y una pastilla que no me sirve de nada o sea, me sirve, pero si soy más pollo para el juego puede que te ayude y aquí están las motos ya con un botón saltamos y con el otro pegamos pata. bueno, aquí en las motos nos vamos a encontrar con esas pequeñas cápsulas que tenemos que mirarlas bien donde aparecen porque cada 10 cápsulas que nos comamos nos van a dar una vía. no sé si la alcanza a comer todas ya, ahí me dieron una vía. Entonces, ahora, bueno, aparecen obstáculos Ya, está guayita. En comparación con el de... El Valtos de Ness, ¿verdad? Puta, esta cuestión es mil veces más fácil y es más lento, man, encima Dos para adelante y pegamos Los chocamos con la moto Y estos otros compadres que vienen aquí en Están vagas, esas motos que tienen esos buenos, bueno y la moto del doble dragón se parece al auto de la pantera rosa, bueno De la pantera rosa de los 60, eso sí estoy hablando <risa> De los 70 ya. Todavía quedan enemigos Ya. ¿Qué más? Parece que sacaron Puta, se me pasó Bueno. No estuve atento, pues bueno. No creo que saque otra vida que ir cachando bien donde aparecen estas... Como cápsula. De ahí esa que trae Muy bien Ahí, ahí fuimos ¿no? no estamos tan mal en todo caso ya. Creo que acá viene un obstáculo. Ahí están unos barriles reja, por así decirlo, no sé. Sea. O barrera. Toink. Y ahí aquí viene el famoso jefe Big Duck. Que.. Miren cómo se mata. Salta y pegáis, salta y pegáis. A, B, A, B. No, pues en este caso el I el B. Ven. Y murió. Mira el toque. Muy fácil. Ya, entonces ahora iríamos al tercer nivel a enfrentarnos con este weón que sería el ROP o algo así, ROPE, ROP, no sé cómo se llama. Lo vimos al principio. Puños versus balas. Yo voy a ocupar tus traseros para no sé qué onda. Bueno, aquí aparecen minas. Igual es cuático las minas porque les podéis pegar. Pa, pa, y les podéis dar en la guata. Es como bacán esa animación. Los baltos la agarran del, de la mecha y aquí también nos vamos a encontrar con otros obstáculos más. Por ejemplo, si se fijan arriba parece como esa agua esa que te aplasta. Y aquí estas cámaras que tienen metralletas, así que hay que matarlas rápidamente. A ver si creo que viene una por acá. No. Ya, vámonos. Esa flecha quiere decir que tenemos que bajar. Bueno, no alcancé a pegarle al pajarraco. A ver si podemos sacar una vía. Vamos a ver si sacamos otra más Si esa cámara no nos da, no, ya, fui la cámara tuya. Chao Nos cago la cámara Ya, se coloca hay que estar atento a las trampas, no hay nada, nada, muera Chao Si uno pone el, el botón hacia abajo, pegan patada automática los dragons En el caso de los Toad, pegan como. Bueno, ahí Ya, pasamos para el otro lado Píldora, cámara La matamos rápidamente Y aprovechamos la píldora Oh, oh Vamos Toma ahora menos mal que le alcancé a matar one bueno. Ya, vámonos Y aquí, energía Corremos, patá Chucha, no alcancé a pegar la patá Toma hay una agua que te aplasta, weón. y aquí tenemos que ya ir bajando la típica de... Es, esto es como un escenario Battle chucha, no había fijado que venían de abajo ups, ups, ups vamos, quédate allá. Ya. ya, perfecto otro más. cámara, chao en el de Super, en el de Nintendo porque esta es una versión de Super en el de. Puta la weá me va a matar. Oh, qué onda, man. Ya. Como que se quedó pegado al mono. Man? Ah, ahí está. Vamos. En la versión de Super de NES. Eh, Tú podías tomarlos con las manos esa weá, man. Aquí tenemos. Y aquí hay que pasar rajado nomás y hay que tener cueva, man. A ver. Ya, cueva. Buena. Listo, pasamos nivel 3 de 2. 5 lucas, Otras 5 lucas más, vida extra, 5 lucas más, energía. Ups, ya. Aquí, mocha de nuevo con las minas, nos vamos a asegurar el toque. A esta le vamos a pegar. Madre maldita, tú igual, y tú igual, y tú también. Queda otra más todavía. Ah. Oh. Toma, bitch. Acá queda otra más. Estas son las lindas, las lindas latch. Puta que rica la última. Oh, no. oh, bitch. Uh, muérete. Qué r por, puta, por mirando minas, po, pues, weón. Siempre va a salir más weón. Eh, qué rica la última linda que colocaron en el doble dragón neón, weón. Puta que rica, weón. Me encanta esa mona, weón. Me casaría con esa mona. Si tengo que elegir una, esa. Pero volvamos aquí al juego Bueno, aquí ya aparecen una rejita Corremos Nada ya, Más linda latch. Linda Slatch. Sí, las del doble Dragon neón no, son muy regias, weón Son las mejores que he visto Ya, vamos, corramos Puta la weón Uh, concha de su madre Sabía que me iba a caer, weón Ya Démosle nomás ¿eh? Estamos perdiendo muchas vidas weón bueno, ¿eh? Muchas vidas La podría haberla pasado con una vida el juego ¿eh? Pero que para que estar practicando y cuestiones así Y estamos para terminar los juegos no ¿eh? Esta me la comí igual la weón ¿eh? No Habrá alguna manera aquí un pájaro que me Que me haga sacar vida, a ¿eh? Este pajarito, 2, 3, 4, 5.. Otro pájaro amigo, weón, me cago la onda. A ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh! ¡Qué mal, weón! Puta Puta que estoy jugando pésimo, weón. Ya, ahí nos comemos una píldora. Necesito energía, weón. Ahí le dio al otro pájaro Puta no No me quiero recarro Ya perdió muchos días ya nada Este pájaro podría en una vía, a ver, Es para acá Puta, era para el otro lado Estamos probando jugo Mira, perdiendo puntaje, weón. complicated la otra. en esta parte no se le va a ocurrir colocar el joystick hacia abajo porque se cae vamos a corrernos más para acá eso es la máxima pantalla que hay ya, hay que estar atento nomás vamos no. un, dos, 1 pasamos Ya dejamos que pase esta weá para que no nos moleste más adelante Puta la weá, weón. Uh, viene otra más Bien, energía Pájaro Chucha, no le Pájaro Pájaro Uno, un, dos Vamos Uno, un, dos Vamos y aquí con todo nomás, pues tenemos que llegar al otro lado y ver si podemos apagar el switch que tira la electricidad 3 dt Vamos a ver si podemos sacar alguna vía acá, weón, bueno, con estos pájaros de mierda Desconcentrarnos Aquí ahora sí que vamos a sacar una Bien, ahí sacamos una vía, ahora esto otro la agua ¿eh? se muera en pegar y como el espacio es pequeño excusas excusas nomás en el juego del recuerdo pura excusa bien vía hemos recuperado algunas vías por lo menos no vamos tan mal llegamos acá abajo aquí hay energy y aquí con mucha paciencia esquivar esto, esto láser Ups. Ya Uh, casi se me olvida esa weá, bueno. bueno, se me olvida Ya, y ahora pasámonos Ya, aquí Tenemos liana Tenemos que esquivar esto Podemos manejar la liana de discreción Y Puta, la bueno, quería sacar vida Puta, no sé qué vida con esos pájaros wea. Bueno Ando medio weón no, Bueno, aquí Nos colocamos acá arriba Y escuchamos la buena música De Double Dragon Bartos Tooth Double Dragon Porque ahí nos quedamos allá arriba nomás Y esperamos llegar abajo No nos va a llegar ninguna hueá De repente no llega no. Buena música, buena música Ya Ya que llegamos abajo nos subimos aquí a la, a la super reja. Nos regeneramos. Aquí mucho cuidado, no vayan a apretar dos veces hacia adelante para no caerse. Y bajamos. Otra vida más. 5 lucas. Y llegamos al boss. Que aquí está el famoso el metralleta. El metralleta igual no hace. Se mata igual que Black. Si lo pillamos en el aire... pegar o para abajo y pegar muy fácil bueno y supuestamente aquí ya salimos de la estación espacial y aquí es con donde tenemos que jugar al estilo al estilo asteroid supongo que muchos conocerán asteroid un legendario juego de la arcade que luego fue pasado a atari y posteriormente a algunas consolas y tablet bueno aquí estamos en el espacio tema musical bastante bueno donde manejamos nuestra nave y tenemos que destruir estos asteroides Si yo mantengo el botón apretado, voy a formar eso Tengo que seguir el objetivo Fíjense Chucha, me va a llegar Vamos a probarle que aquí perdamos alguna vía Y lo suelto y lanzo un misil teledirigido ¿Ven? Eso es lo bacán de esta pequeña nave otro que tiene un... Es como... Súper rápido para disparar Si eres rápido con los dedos Te va a llorar bastante Ya, hicimos cagar los asteroides O la basura espacial Que bota la nave, ¿eh? Me encantaba este level, weón Ya oh, Puta, weón me, me explotó encima la weón Mire, y la otra que salió también Mira, aquí podría haber sacado vía, weón. Bueno. Esa weón explotan sola. Es que estoy muy abajo. Bueno, aquí de repente boto una vía, así que capaz que me, me la pueda comer. Ahí está. Y creo que tira otra. Sé que tira otra. Ahí está la otra. Oh fuck. Ya, da lo mismo. Ahí hay un platillo de volador. Puta, el teledirigido malo, weón Buena Oh, el weón malo, estoy puro perdiendo vida, weón Vamos Hay que darle con tono, weón. Madre mierda, son duros, weón Por eso que es conveniente tirarle un, un teledirigido Ahora si sí, soy bueno tarjeteando Te va a ayudar eso Este weón es medio loquito, así que hay que darle rápido 3, 4, 5, ya. Mira la weá, weón Acá tenéis que tener weá, no vais a ser bueno, weá. Mira, pues Ya, vamos, vamos, vamos. Ya, murieron. Chao, más de los platadores en la parte más fácil. Bueno, ahí está la nave. No está disparando eso, o esa sea, ametralladora. Ahí tarjeteamos y le podemos lanzar los misiles. Con tres misiles muere. Pero.. Oh. Puta que andan a a no, los misiles hoy en día, weón. Ya, otro más. Ya. Mira, el otro que va dando vuelta ahí. Pero lo podemos matar también con metralleta, porque es más rápido. O las dos cosas. Ven. Ya, muérete, weón. Ya, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Avergeteamos rápidamente, disparamos... ¡Uh! La nave cambia modo ametralladora Ahora está tirando basura espacial Bloqueamos Ya... tratar de no chocar con la nave tampoco porque la nave... La nave el look también... ahí está la nave si te toca te caga me gusta este level man. ya vamos muere die bitch die aquí ya le da la wea ahí, la apuntamos al... a ese cañón oh me comió una bala y ahora me empieza a disparar misil la wea cagó, muere que con el dedo bueno y la nave se convierte como. era como un cohete que estaba oculto dentro de la nave y este cohete supuestamente va a llegar a la tierra y la va a destruir o no sé qué onda weón bueno. tú nunca me podrás detener la tierra como hacer para explotar weón bueno. ya Aquí salen unos ninjas, unos ninjas negros, los vamos a matar rápidamente, hay que tener cuidado con estas weas que son las turbinas, de la nave, porque nos tocan y nos quitan automáticamente una vida el toque weón. ya, estos ninjas ahí, muy fácil, y aquí aparecen estos ratones weón. me acuerdo que... Estos ratones se parecían a una compañera que tenía en la universidad. Bueno. Muere. Esta parte es weón. Bueno. Aquí aparece el típico general Slaughter. General Slaughter que era como un toro gigante, un medio mutante. Que era ese que me acaba de golpear. Y lo bueno de los doble dragón Que le damos la pelea. Vamos a ver que hay ahí, energía Chao, viene a pegar Esta pelea me gustaba, porque como que se la se la pelea ahí lo Los, los Battletoos también se la pelean, pues weón bueno. Solo que los Battletoos hacen como esa... Agrandan las patas, weón, bueno, agrandan la cabeza, le sale cuernos Y hacen toda esa parafernalia que hace que, que la mocha sea como más, más brígida, weón bueno. De ahí lo matamos, hay que matarlo tres veces, este weón, bueno, todavía Así que no cantemos victory Mucho cuidado acá, no hay que correr. Ya, como subimos aquí? Ya. Ya. Vamos. Y acá tenemos que bajar. ¿cómo? ¡No, Pero... Ya. Relax. Va para... Va para los... bloopers Error del joystick hmm. Ya más ninja Puta la weá ¿no? Ya me puse, me, me, dieron, me dio el aguanamiento Cacha me dejaron allá arriba estampado a los weones Sale negro culiao Weón me van a matar de nuevo Y de una estrella pues weón Es que no puedo bajar ahí porque estás aquí Ya negro culiao sufre como siempre en el juego del recuerdo nunca la weá es casi perfecta bueno. somos humanos ya aquí la misma wea delante hay que tirarle bomba al weón uh, concha su madre vamos. sorry por los garabatos pero a ese es inevitable creo que acá hay una vía vamos a ablandar al general Slaughter un rato y vamos a ver que hay acá oh, ahí está la vida ¿qué me venía a pegar? Toma oh maldito, yo también tengo mis patas, ¿qué te creí? mira, mira. Toma, muere muere el, el pelo morado, moral, weón. me recordó una, una una señora que aparece en televisión nacional Muérete pues mono, weón me tiene en uno. Uh. Ah. Oh la, la pelea weón brigia weón, ah listo murió. Y yo quedé en uno weón, a puertas de la muerte ya Y aquí hay que como que cachar la weón, la secuencia. Ya, ya caché ah, Me demoré mucho Bueno, aquí es fácil, pues, bueno. hay que bajar con esto Esta es la más complicada porque hay que Hay que subir apenas Bueno, hay que subir apenas aparezca el El fuego Ya, estos negros no me van a matar de nuevo, weón bueno. Me tenían vuelto loco de, de recién Oh Oh, oh Me mataron Está como complicado el nivel, weón ¿Qué onda? Mira, me están bajando vida, weón Estos negros ordinarios me matan, weón Mira Cuando mal, weón? Pero no importa pues estamos divirtiéndonos Y lo vamos a terminar igual ¿sí? Eso es lo bueno que aquí los terminamos mm, no me vayan a matar compañero universidad por. muera ¿Ya? Vamos. Uh. vamos muere muere el ratón oh puta justo salió salió el negro cuidado el otro ratón ahí está Negro. Negro con botas de vegeta, weón. Ya. Y muere. Oh, oh, oh. Esta es la weá, no alcancé a agarrar la granada. Es la, o la bomba, al TNT, la wea que sea. Puta, pero como muero con esa weá, ah, weón no voy a poder matar al robo manos. Hasta que le llegue a alguien por lo menos, pues weón. Mira, weón. Pollo, pero pollo máximo, pues bueno. Sale. Dos vías, weón. Oh. Ratón. Ratón.. Ratón. Weón bueno, con bomba, weón. Bueno. Toma. Cómetela. Ya, vamos a ver qué hay acá arriba, La energía debe ser la web Puta. Pensé que era una vida, weón. Bueno. A de nuevo con este tarado. Creo que eso se va nadie. Si se pone complicado, la comemos. O al final cuando se cae la mocha. Hay que pegarle un combo y pata. Oh. Ahí. Combo, pata. Combo, pata. Ya. O. Oh. Mm. Ya... Cómo suena el jet? Oh, pero cómo, weón Puta, está complicado el mono, weón Ah, ya, weón No, no me la vaya a ganar, weón A ver si me tengo que comerme rápidamente la energía Una vez que lo mate porque si no... Oh. Uh, me la comí justo, buena Ninja culiao. Ah, no puedo, es que no me puedo gastar porque la escalera me, me tira para abajo Toma Puta que estamos mal, weón Ratón, ratón Ratón, ratón Era bueno este efecto, eh Así como que hay dentro. ¿Ya? Creo que igual, van a matar, weón. Bueno. Al menos voy a perder una vida. Uh... Robo Robomanus. ¿Lo mataremos? No creo. Vamos, corre. Porque por qué no la chuto, weón? No. Que me desangren los dedos, weón no. Vamos, weón, estoy cegado, estoy cegado Muérete, Muere, muere, muere, weón, ah, ah, muere Ahí murió la weá, murió Uf, Al límite Puta, no me debería haber costado tanto, weón Todavía queda al final, bueno, de seguro me, me irán a matar una vida, pero... Vamos a terminar. Ya, aquí vienen estos monos que son como unos... ...unos nadie. Ya. No eran nadie. Ya. Ah, y aquí podemos empezar a sacar energía también, en estas cuestiones de acá. O puntaje. A ver. Oh. Ahí sí. Fíjense que al fondo hay una sombra Que es la sombra del Chow bueno. Que es el guan que nos va a matar ¿Por andamos con weas? Yo creo que me va a matar <risa> Elemento en pantalla que interfieren con la pelea De esto, más monos de esto Miles de monos Pero porque lo agarró weón Están más rápidos los weón Toma ah, no le puedo pegar la patada wean. están como rápidos weón tenemos que hay acá No lo rompe. Puta la weón, bueno, será. Ahí viene el chavo de pozo, ¿no? Puta, vienen más de estos, weón. Por... Oh, no voy a dejar que me peguen estos weones. Mira, son caletas, weón. Puta, weón, me mató un nadie, weón. Un nadie, weón. ahí viene el chavo de pozo ya, este weón. Ya, quedarle con todo nomás. rápido mm. ah weón me acuerdo cuando estaba en el colegio weón 1 2 3 4 5 vamos o sea cuando, cuando estaba en el colegio weón cuando tenía que tenía era día domingo y tenía clase el otro día y estaba puro matando a este mono weón muere maldito Ah, ah, oh, ngato oh, una vida el desgraciado. Ah, Vamos. Dos. Tres. 3 4 5. Toma. Corre weón! corre. Eh, uh, muere, te weón duro. Oye oh, la wea dura que no muere, weón. un cangrejo esta wea! Corre. Oh. Oh. No. De nuevo la weá 1, 2, 3, 4, 5 Muérete Muérete ah, Se murió weón. Uh, listo Vida Y aquí Es el puntaje weón. Una vida, menos mal weón. Bueno, no creo que matemos a la A la Dark Queen weá Wow Oh uh. Rudo. Pero falta la Dark Queen, bueno, que es la más brígida bueno. ¡Démosle! Ahí está el mapita, ya estamos en la ciudad y ella quiere escapar como siempre en una nave espacial bueno. Siempre se quiere arrancarla bueno. Tan rica que es una polola como la Dark Queen Ya, vamos Ya, vamos a echar rápidamente aquí Buen fondo con la Dark Queen Siempre hay protagonista Oops. Ah, weón, vamos. La weón, para acá. Con dos piñas y cagando la voy a matar, weón, vamos. Puta, tenían que salir dos... Ya. Uah, ¿Para dónde? Para acá. Me quería quedar sin pantalla, weón. A ver. Mano el payaso, ¿eh? ahora, muere ya de aquí, weón bueno, si es que tenemos cuidado, la vamos a matar al toque si no, bueno, nos vamos a ir a la cresta bueno. fíjense que uno está ahí y te lleva automáticamente el medio se convierte como en 2D la pelea bueno, tenemos que pegarle patá apenas salga, weón pues, bueno. ah, weón ahí van a estar saliendo algunas cuestiones o sea, algunas cápsulas no, unas cuestiones unas cápsulas que nos van a ayudar a matarla Pero no creo que la matemos porque estamos No está ¿Qué pasa con las cápsulas? Si yo sé que salen cápsulas acá, pues, weón Ya, weón, qué onda ¿Concentración no? la weón Deja seguirme, po, perra Toma ¡Ah! ¿Y por qué no salen las cápsulas, weón? Yo me acuerdo que, salían unas, que caían unas cápsulas, weón, de, de, de esa máquina que está al lado, weón Ahí están, po, po, botas 5 lucas Me las quito con ellas Toma Puta, no creo que la matemos Cápsula Ah, puta, qué mal Cápsula con energía, weón. A ver. Puta, ¿qué le sirven 5.000 puntos en el final, weón? ¡Ah! Puta, weón. de nuevo 5.000 puntos, weón. ¡Ah! Hay que comérsela, la o si no, no me van a tirar más Toma Bien, murió, weón. la maté Tan rica A ver no me puedo mover más Uf. bueno lo terminé at last yo supongo que se escucha bien la voz y tenemos un buen audio también así que lo podemos subir al juego del recuerdo esta cuestión un juego que recuerdo me lo compré con el duro sudor de mi frente trabajando de ¿de qué era? de reponedor de yogurba <ríe> la weá triste este juego me lo compré hueven... Estoy poniendo yogurt, weón, la pobre Pero está bien, pues weón sí. me lo compré yo justo con el Donkey Kong Con el Donkey Kong Country en esos viejos tiempos Tenía el puro Star Wars Al principio Pero no, bueno, le hice chupete, venía con un póster Venía con su manual El póster igual que el que está acá abajo de ahí De repente les voy a mostrar En, en algún otro en otra ocasión el póster El final era como el hoyo Lo acaban de ver el Bored Final Ever y ahí partida de nuevo, el juego es entretenido, dos players, podemos ocupar a, la, a cualquiera de las tres ranas a los dos doble dragon, no hay ninguna diferencia entre un dragón y el otro, son exactamente iguales los dos monos lo único que cambia es el color, las ranas son lo mismo, por último podrían haberle hecho algo más y bueno, para los que somos fanáticos de este juego todavía seguimos esperando su remake bueno, ya estamos en el año 2014 y quizás cuántos años más pasen para poder ver un remake de las ranas porque de los doble Dragon, puta que han hecho, han hecho varios, pero de, de Battletoads no hemos visto nada todavía Trade West está ahí medio cagado con, con entregarnos una nueva versión de los Battletoads Ya pues, ahí está terminado el juego, espero que les haya gustado el recorrido, ya lo terminamos Y eso pues, acuérdense de darle like al canal Y ahí nos estamos viendo entonces en otro episodio de El Juego del Recuerdo Que estén bien, chao!